Hola, estamos aquí de vuelta, en la pie de calle. Venimos aquí a preguntar un poco sobre emociones, ¿no, Gonzalo? Pues sí, porque es que resulta que estamos en el mes más triste del año. Y según unos estudios, este próximo lunes, el lunes 16, es el día más triste del año. ¿Eh? ¿Por qué este mes? La cuesta de enero, los regalitos, el, dinero, el dinerito se ha ido. fumado... Y porque ha terminado la Navidad. ¿Sabes qué? Eh, aunque sea el enero y el mes más triste del año, siempre hay algo que nos da esa vidilla, ¿no? Un poquillo de felicidad. Vamos y lo descubrimos. Vamos, vamos a descubrirlo. Vamos a ver a la pa. gente que nos dice sobre la felicidad. ¿Y sabes lo que el Monday? No, la verdad es que no. Se supone que el día más triste del año, que el tercer lunes de enero, es el que coincide con el que bueno, somos más infelices, somos más apagados, somos un poco más tristes. Yo creo que sí, por las perras que sueltas en Navidad. Bueno, vamos a demostrar un poquito que eh, siempre hay esa vidilla, ¿no? Que cosillas es que en enero hacen felices. ¿Qué crees que es lo que te hace más feliz? Tocar instrumentos y escuchar música eh, mis amigos y eh, mi familia eh, a mí viajar estar en diferentes lugares todo el tiempo a mí lo que más me gusta es la navidad cuando estoy en un día muy complicado lo que mejor tengo es cuando llego mi mujer me habla me esto y me va escuchando ya que me va relajando un poco sabéis lo que es el blue monday no. Oh, yo no lo sé. El día más triste del año. Cuando llegaba a casa, ¿qué era el placer de llegar a su casa? ¿Cuál era? Es que no trabajaba en la urgencia de día. Trabajaba siempre de noche. Era meterme en la cama. Yo, mira, yo cogía, me ponía a ver la televisión y me ponía a rezar. Y decía, digo, es lo más feliz, y que no sufra ni el uno ni el otro. Claro. Ni mi padre ni mi madre que sufrieran. Pero, a ver, aquí en Málaga, pues puede sentirse triste, no? Aquí, mira, con este solecito, eh, a mí me encanta. Yo acabo de llegar del puerto. Se recibe con un amigo. Eh, ya está. Que... ¿Qué hace? qué hace falta más un día que ha pasado un día duro en la universidad en el trabajo qué es lo que te hace feliz eh, mi perro mi perro también es verdad <risa> como soy de las islas canarias de Fuerteventura lo más que me hace feliz es ir a la playa con mi guitarra y estar allí a lo mejor si se juntan con mis amigas pues mejor una cena con amigos una cena con amigos para mí es lo mejor los amigos pasar un rato con amigos para mí es lo más de lo más quieres más de dulce o de salado de dulce pues los crees un chocolate con Nutella. Entonces, ¿podemos decir que el chocolate es ingrediente de la felicidad? Sí, sí, la verdad es que sí. Tarta de mi madre... esta tarta de la madre que nunca falla. ahora lo dulce. A mí lo dulce, 100%. Como malagueño, que me gusta más la loca. ¿Dulce? el chocolate y no maná. Chocolate de dulce, no chocolate del otro. Yo a mí me gusta más el salado. ¿Cuál es la canción que más contento te pone? Eh, As It Was, Harry Styles. Era de One Direction. Me, me, se me pone la piel de gallina no, cada vez que recuerdo One Direction y escucho One Direction. Tengo el corazón contento, tengo el corazón contento, lleno de alegría. ¿no? Joaquín Sabina, oh. cuando me dieron las 9, las diez, las 11. Los Brincos, que era, como es se llamaba ahí. Andurín y todo eso, eso yo cuando, cuando iba a ver a mi hermana al... Al, al internado, no, lo llevaba. que me, llevaba. La chica y me llevaron internado. <risa> Eras un poco traviesuca. Pues te estoy muriendo de risa. Aquí en este banco somos las tres personas más felices ahora mismo de Málaga. Bueno, pues hoy hemos descubierto cómo cuando hablamos de las emociones, todos sacamos nuestro ladito más sentimental y nos ponemos también felices. Y a ti, Jaime, ¿qué es lo que más feliz te hace? Yo, la verdad, es que lo que te voy a decir no sé si lo voy a compartir con todo el mundo y lo que me encanta es llegar a mi casa. Y tenéis un platito de macarrones con tomate, un de carne. ¡Ay, oh, Dios mío! Eso está buenísimo. Que la familia y la pareja y tal también. Pero un platito de macarrones, Gonzalo. Y con su quesito, ¿no? Bueno, junto lo que le eches. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta, la verdad, que es ir irme a la playita, tumbarme y relajarme hacia el sol. Y vosotros, los que más feliz os haga, dejadlo en comentarios. Y no os vayáis todavía. El próximo lunes vamos a daros un sorteito por redes sociales. Estás atento. Y no os perdáis nuestro próximo a pie de calle. ¡Adiós!